Hola, hola, hola. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este cuarto programa del Wabuchi. Si vieron los anteriores, eh, yo había dicho que de 20 en 20 íbamos a hacer todos los, eh, todas las meditaciones y vamos a repasar todas las lecciones que se encuentran en este maravilloso libro. Pero he decidido que en esta cuarta parte voy a leer únicamente 10 de las lecciones de este fantástico libro de las enseñanzas de Lao Tse. O sea, vamos a hacer desde el 61 hasta el 70 para dejar en un quinto programa luego desde el 71 hasta el 81, porque son 81 las lecciones de este libro excepcional, antiguo, pero también sumamente contemporáneo, y con revelaciones y enseñanzas que todos nosotros debemos de tener muy presente. Y claro, lo leo de manera literal y después hago algunas pequeñas reflexiones, porque real, realmente no tiene pierde. Realmente es absolutamente fantástico este libro. Tiene muchísimo de lo cual nosotros no nos debemos de perder y tenemos que tener siempre muy en cuenta. Así que... Para no seguir perdiendo tiempo en comentarios introductorios, ahora sí, vamos a pasar a la lección, a la enseñanza o a la reflexión número 61 del Wabuchín. Este libro escrito hace más de 2000 años, claro, se tiene catalogado que eh, a partir del 1400 se dio a conocer, pero es mucho más antiguo, ya que son las enseñanzas mismas de Lao Tse. Perfecto. Entonces, en la lección 61, yo le, lo titulé como mapa evolutivo. ¿Y por qué le puse mapa evolutivo? Presten atención. Para comprender el universo, debes estudiar y entender estas cosas. Primero, la unidad, el Tao, el gran Tai Chi. Ya luego lo repasamos. ¿eh? Voy a leerlo todo y luego hago algunos señalamientos. Segundo, el gran dos, las fuerzas del yin y el yang. Tercero, las tres principales categorías expresadas como cielo, tierra, hombre, o como mente, cuerpo y espíritu. Cuarto, las cuatro fuerzas, fuerte, débil, ligero y pesado. Quinto. Los cinco elementos, simbolizados por el agua, el fuego, la madera, el metal y la tierra. Sexto, los seis alientos. Vientos, frío, calor, humedad, sequedad e inflamación. Que transforma el clima y los órganos internos. Séptimo, el proceso de cambio de repetición de los ciclos. Octavo, las ocho grandes manifestaciones, cielo, tierra, agua, fuego, trueno, lago, viento y montaña. Combinaciones a partir de las cuales se revela la sutil verdad energética de todas las situaciones, tal como se enseña en el Aichín. Al comprender estas cosas, puedes emplearlas internamente para abandonar lo que es viejo y está muerto y para aceptar de corazón lo que está nuevo y está vivo. Una vez descubierto, este proceso de alquimia interna abre la puerta mística a la inmortalidad espiritual. Muy bien. Entonces, recuerden que le titulé Mapa Evolutivo. Aquí nos presenta Lao Tse los diferentes niveles que nosotros y también elementos que nosotros tenemos que tener en cuenta si ustedes ven son ocho puntos pero los primeros siete están muy relacionados con los chakras y están muy relacionados también con el nivel de conciencia y de percepción que nosotros debemos de tomar en cuenta para emprender este viaje evolutivo como decíamos el primero era el tai chi y cuando hablamos del Tao, el gran Tai Chi, así le llama también, estamos hablando de esta gran unidad, pero que tiene que ver fundamentalmente con el flujo, que tiene que ver con el movimiento, que es una unidad que no es estática, sino que está en permanente cambio, en permanente transformación. Y eso es lo Fundamental que debemos de tener en cuenta, estamos en la búsqueda de la unidad, pero no es nada mecánico, pero no es nada repetitivo, todo lo que viene, todo lo que acontece, todo lo que le sucede al iniciado, a la persona que quiera avanzar, debe de tomar en cuenta siempre la adaptabilidad, debe de tomar en cuenta siempre la permanente muerte y renacimiento, el constante Cambio y de devenir de las situaciones y cosas. Lo segundo que hay que tener en cuenta, como lo dice la lección número 61, es el yin y el yang, que es esta dualidad, que está en puja, que está en lucha, que está en conflicto estas fuerzas, porque son opuestas. Pero claro, que nosotros debemos buscar reconciliarlas. En estas pruebas que nos presenta este camino, que nos lleva hacia la unidad de transformación y de cambio, debemos ir buscando esa reconciliación de esas, dos de esas dos fuerzas. Lo tercero, a lo cual hace referencia en esta lección número 61, es el cuerpo, la mente y el espíritu, también llamado cielo, tierra y hombre. Y cuando hablamos de esto, estamos hablando de los vehículos fundamentales que nosotros eh, existen para poder alinear, para poder armonizar y alcanzar ese famoso abracadabra, pienso lo que digo y hago lo que siento, ¿Sí? entonces a tener muy en cuenta que este trabajo involucra e implica que lo que llevo a cabo es lo que siento, es lo que pienso y viene por sobre todas las cosas como un una orden, como un mandato, como una voluntad superior a aquello que pretende mi ego. Entonces, en lo cuarto eh, tenemos la fuerza débil, ligero, pesado, eh, fuerte, débil, ligero y pesado. Y, y esto de lo que se trata cuando habla del de, de cuarto paso, que tiene que ver también con el cuarto chakra, es saber dominar las circunstancias que se van presentando y no permitirnos dejarnos llevar por las emociones ¿Sí? por eso hace referencia a estas palabras fuerte, débil, ligero y pesado porque a veces tenemos que ser fuerte otras veces tenemos que ser ligero otras veces tenemos que pisar con fuerza de forma pesada y otras veces de manera ligera eso es la adaptabilidad, dominar estos aspectos y no permitir que nos jale una fuerza o una condición que no corresponde en ese momento. ¿Mm? Ojo, porque las emociones son ese desen, desentonar en ese paso, en esa acción, en esa circunstancia que entonces si no lo abordamos con esta conciencia y nos dejamos llevar por la visceralidad y nos dejamos llevar por los impulsos más reactivos en ¿eh? nosotros vamos a cometer tremendos errores el quinto entonces dijimos recién que tiene que ver con el agua, el fuego, la madera, el metal y la tierra ¿y por qué hace referencia a estos elementos? porque nos está diciendo el Wau Ching que los elementos que están en la naturaleza, que son los mencionados aquí, son los elementos que existen en nosotros, de los cuales tienen que ser purificados, tienen que ser también ordenados, tienen que ser limpiados, ¿sí? Para que de esta manera puedan integrarse. Aquellos que han trabajado en el Aichín, aquellos que conocen sobre la filosofía oriental, saben de estos cinco cinco elementos y cómo se complementa uno con el otro y no hay ninguno que domina por sobre el resto sino uno coopera colabora y se complementa con el otro ¿Sí? entonces forman un círculo perfecto que está en la naturaleza y que debe de existir en nosotros el sexto habla entonces de los elementos en esta oportunidad, pero que tiene que ver ya con aspectos mucho más sutiles. Si los primeros son algo más físicos, algo más terrenales, algo más materiales, los otros son más sutiles. Los otros, que es el eh, eh, tiene que ver con el frío, el calor, la humedad, sequedad, de inflamación y vientos. ¿sí? Se hace referencia a cosas más mentales, a cosas más... De, de, de proyección, aspectos más espirituales inclusive en donde también todos estos elementos tienen que alternarse para poder permitir que esa sabiduría baje sin una resistencia sin una estructura, sin un paradigma, sin una falsa creencia ya que nada en nosotros tiene que ser rígido y por supuesto, desde ya, los aspectos mentales y los aspectos morales e inclusive esos que llamamos como pilares de nuestra vida, tienen que irse adaptando, ya que muchos no son para nada espirituales. Otros sí, otros son perennes, otros son eternos, ¿sí? Pero muchos de los que creemos que sí son así, no lo son. Y nos daremos cuenta porque a lo largo de la historia de la humanidad siempre han estado en permanente cambio, en permanente transformación. Son siempre cuestionables, mientras otros nunca son cuestionables, mientras otros se dan por entendido como que forma parte de lo elevado, forma parte de la voluntad divina. Es trabajo nuestro saber distinguir cuáles son esos pilares fundamentales que están conectados con el espíritu, y cuáles son aquellos otros que no están con el espíritu, sino que están conectados o están asociados al tiempo, a la cultura y al momento que estamos viviendo. ¿Sí? Bueno, ya el 8 entonces tiene que ver con este, este círculo infinito de ascenso y de descenso, ¿Mm? con esto superior y con esto inferior que tiene que estar en permanente conexión para poder alcanzar ese infinito que es lo que significa el número 8 perfecto quedó más o menos comprendido me extendí para hablar lo máximo posible de todo esto pero claro, hay muchísimo más que podemos seguir agregando pero si nos pasamos en el punto 61 no podremos continuar con lo otro así que seguimos punto número 62 del guabuchín y lo titulé así requisitos del iniciado si lo anterior era el mapa, ahora son los requisitos. Y dice, ¿quieres alcanzar el Tao puro? Entonces has de entender e integrar dentro de ti las tres principales energías del universo. La primera es la energía tierra, centrada en el vientre. Se expresa como sexualidad. Quienes cultivan y dominan la energía física, alcanzan la pureza parcial la segunda es la energía del cielo centrada en la mente se expresa como conocimiento y sabiduría aquellos cuyas mentes se funden con la mente universal también alcanzan la pureza parcial ¿Mm? fíjense ambas son parciales la tercera es la energía armonizada Centrada en el corazón, se expresa como percepción interior espiritual. Quienes desarrollan la percepción interior espiritual también alcanzan la pureza parcial. Solo cuando realizas las tres, dominio de la energía física, estado de la mente universal y percepción interior espiritual, y las expresas en una vida virtuosa, e integral, puedes alcanzar el Tao puro. ¿Mm? Bueno, fantástico, ¿qué, qué completo está aquí. Cuando habla de esa energía, de ese elemento tierra, cuando habla de la sexualidad, significa que debemos de ser creativos. Significa que debemos de llevar adelante a la acción, a la materialización y concreción de las cosas. Y debemos de hacerlo no perdiéndonos nosotros en el tema de la sexualidad. Ya que en esas circunstancias estamos total y absolutamente expuestos a los múltiples deseos que nos hacen perdernos en cuestiones que nos llevan a desvitalizarnos, que nos llevan a no poder concretar nada. Porque es bien sabido para los creativos que cuando tenemos un sexo indiscriminado, cuando somos personas lujuriosas y promiscuas, nuestra fuerza creativa, nuestro impulso para desarrollar y para llevar a cabo lo que necesitamos y lo que requerimos, se va debilitando, se va perdiendo. Entonces ese elemento tiene que ser dominado por nosotros. Ese trabajo que debemos de hacer para poner orden y crear y generar esa fuerza en dirección hacia la ascensión es fundamental. Cuando hablamos de sublimar la energía sexual no estamos hablando, como muchos guías nos dicen, de que bueno vayamos al coito y elevemos la energía hacia arriba. No estamos hablando solo de eso, estamos hablando de que todo lo que nosotros generamos, de, de que todo lo que nosotros hacemos, inclusive el acto sexual, debe estar dirigido hacia la divinidad, debe estar dirigido hacia aquello que nos eleva, hacia aquello que nos impulsa, hacia lo más elevado. Yo entiendo que esto requiere de parte nuestra un trabajo y que se va logrando poco a poco, yo entiendo que hay deseos en nosotros que necesitan ser vividos para que podamos obtener la experiencia. Pero hay de nosotros si nos quedamos en esa condición y no avanzamos. Qué maravilloso si adquirimos la conciencia y entonces entendemos que es muy sagrada nuestra energía sexual y que solo nos vamos a compartir cuando nos enriquece en todos los aspectos. Y nos hace crecer y nos hace avanzar. Y no nos hace debilitar. Y no nos hace eh, di, eh, tirar indiscriminadamente esta fuerza tan maravillosa que existe en nosotros. Y bueno, y ese centro está acá, debajo del ombligo, en el jara. ¿Mm? Recuerden que esa fuerza es la fuerza de la vida y del tiempo que nosotros tenemos en este mundo, en este plano material así que cuidar esto es cuidar también la juventud es cuidar la salud y es cuidar la vida física eh, la segunda energía de la cual habla eh, en esta segunda lección que hemos hablado en, en el punto número 62 es la de la energía cielo y claro, hay que armonizarlo con los conocimientos y sabiduría o sea, todo lo que tiene que ver con conocimientos superiores, este libro el Wau Chi que debe de ser por todos nosotros estudiado, que tiene que ser por todos nosotros conocido, tiene muchísimo de esos conocimientos que nos ayuda a empatizar con la sabiduría. No digo que ya nos transformemos en sabio, porque hablar de sabiduría es una cosa, tener los conocimientos es una cosa, pero ya ser una persona sabia es otra, es es tener una condición vivencial de estos conocimientos superiores, de esta sabiduría. Si yo entonces a esta sabiduría y estos conocimientos superiores lo llevo a la práctica y lo estoy viviendo, entonces sí soy una persona sabia. Pero bueno, para eso en primer lugar tengo que empatizar con esa mente superior y dejar de lado esta mente inferior que está llena de contaminación, que está llena de limitación que está llena de confusión, de contradicciones, de muchos malos entendidos. ¿Mm? Así que a poner atención a todo eso. Por eso es que tenemos tantos videos y por eso es que hemos hablado tanto y tanto de los conocimientos superiores. Hagan un repaso en nuestro canal. Ahí hay mucho. Y si tienen alguna duda, aquí estamos para servirles, como siempre hacemos. Muy bien. Y lo tercero, por supuesto para lograr entonces esa eh, parcial pureza, habla de la voz del corazón. Por supuesto que tenemos que centrarla, por supuesto que tenemos que seguirla, pero si nosotros no tenemos desarrollados muchas virtudes, muchas cualidades, muchos principios, si en nosotros no hay una gran voluntad, determinación y una mente clara, ¿Ustedes creen que vamos a tener éxito en llevar adelante la voz del corazón? ¡Claro que no! La sentimos, la escuchamos, pero a la vuelta de la esquina se nos cae. No puede llevarse adelante esa concreción de la voz del corazón. ¿Mm? Por eso si logro trabajar esos dos aspectos, esas dos fuerzas anteriores, si ya encuentro la pureza parcial del aspecto tierra, del aspecto cielo, entonces, ahora sí, escuchando la voz del corazón, de lo cual tengo que trabajar en mi sensibilidad, por supuesto, de lo cual tengo que estar conectado con mi verdadera persona, con mi interior, entonces sí voy a ser capaz de llevar adelante esa voz del corazón. Y si ya logré eso, entonces ya esa pureza parcial se vuelve una pureza completa. ¿Mm? ¿Sí, Sony? ¿Y por ejemplo. ¿Qué virtudes tomamos en cuenta para seguir al corazón? ¿Qué virtudes tomamos en cuenta? Bueno, determinación, perseverancia, responsabilidad, entrega total, absoluta. Y esa es la más importante, por supuesto. Una vez que el corazón habló, es Dios el que me habló. ¿Cómo voy a darle la espalda? ¿Cómo me voy a convencer luego de que no es razonable, de que no es lo que me conviene? ¿Cómo me voy a poner a cuestionar la voz de Dios? Ahí está el gran sacrificio que debo de hacer. Pero es el sacrificio de los egos, no es el sacrificio de mi persona. Todo lo contrario. Mi pe verdadera persona, esa que es hija de la divinidad, crece a medida que sigo la voz del corazón. ¿Mm? Pero claro, ya debo de tener estas virtudes, como las que mencioné recién, muy trabajadas, muy desarrolladas, energía tierra, energía cielo, todas muy, muy alineadas. ¿Sí? Perfecto. Pasemos entonces al punto 63 del Wabuchi. Y lo titulé Anhelo a lo superior. Yu chin Así le llama el anhelo a lo superior, ¿no? Y lo describe de esta manera. Existen tres capas hacia el universo. En el inferior, el Tai Chin. En la del medio, el Yan Chin. Se requiere la existencia de un obstáculo físico corporal. Quienes no viven constantemente según el Tao, moran en ellas. En la capa superior, el Yu chin solo existe el Tao. Se ha roto la atadura de la forma y lo único que existe es la exquisita danza de la energía de los seres divinos inmortales. Quienes desean entrar en el yu chin han de seguir el camino integral. Simplifica la personalidad, fija la energía sexual elevándola, integra el yin y el yang en el cuerpo... En la mente y en el espíritu. Practica la reflexión antes de la acción. Haz que tu conciencia sea una con la ley pura y descubrir, descubrirás verdad tras verdad. Entrarás en la exquisita región superior. Este camino está claramente definido y es muy simple de seguir, aunque la mayoría se pierden en las nieblas ideológicas fabricadas por ellos mismos. Ojo con eso. Nos perdemos porque queriendo nosotros anhelar y alcanzar lo superior, luego resulta que los culpables de lo que estoy viviendo son otros. Y entonces yo me pierdo. Si yo estoy motivado a alcanzar todo aquello, aquello que me enaltece, que me eleva, que me completa, que me lleva a la unidad con el Tao y que me realiza, o que me ilumine, todos sinónimos de la misma cosa, sí o que me cristifique, o budifique, etcétera, o que alcance el samadhi. Bueno, así podría estar todo el día, ¿no? Son muchas las palabras, pero estamos hablando de una sola cosa. Si yo estoy moviéndome sabiamente en esa dirección, ¿cómo voy a culpar a los otros? ¿cómo voy a culpar al sistema? ¿cómo voy a justificar que no voy por ese camino porque el otro no me dejó o el otro no quiso? si está ahí ese obstáculo es porque es necesario que yo deba de superar para poder alcanzar lo que me toca vivir ¿sí? Y recuerden ustedes, y siempre lo repetimos en todos los videos, ese anhelo a lo superior, ese amor a Dios por sobre todas las cosas, es lo fundamental, es lo más importante que un iniciado, que una persona que está despertando debe de tener para poder tener éxito en esta encarnación. Y a medida que va pasando el tiempo, ese fuego... Esa zarza que va creciendo en nosotros tiene que potenciarse cada vez más. Tiene que enaltercerse y elevarse aún mucho más. Así que tengan muy en cuenta el yu qin, ¿eh? así le llama Lao Tse, a esa condición, a esa actitud. Y nada dejarse llevar por aspiraciones, por deseos, por condiciones del mundo, materiales, inferiores ni siquiera medios ¿Eh? cuando hablamos de condiciones medias son intelectuales ¿sí? son eh, filosóficas son patrióticas ¿m? que son muy buenas tenerlas pero eso no te lleva a la divinidad todo eso todavía te condiciona todavía te esclaviza incluido la religión ¿eh? ojo incluido las creencias de la religión son medias ¿Mm? muy bien Seguimos avanzando entonces en el Wau punto número 64, y lo titulé El Observador. Dice, en la antigüedad las personas vivían de manera simple y serena, sensible a las fluctuaciones que ocurrían y constantemente podían adaptarse fácilmente a la energía del día a día. Actualmente las personas llevan vidas histéricas e impulsivas, Actualmente, estamos hablando de 2.600 años. <ríe> Imagínense ahora. <ríe> Psicóticamente impulsiva ya tenemos que dar referencia. Bueno, sigo leyendo. Al ignorar las modificaciones sutiles del yin y el yang, que influencian todas las cosas, se vuelven confusas, se agotan y se frustran. Sin embargo, incluso hoy día, puede uno restaurar la plenitud y claridad de su mente. La forma de hacerlo es mediante el, el estudio del Aitchin. Al igual que el ciclo del día y de la noche, todo es Tai Chi, que incorpora los movimientos entre el yin y el yang. Si no ves los patrones de estos movimientos, estás perdido. Pero si consultas el Aitchin con una mente abierta, empezarás a ver los patrones eh, que subyacen en todas las cosas sabiendo que llegará el amanecer puedes descansar en paz por la noche cuando percibes exactamente la fluidez de las cosas también comienzas a percibir la constancia que se halla tras ellas el Tao creativo, transformador, ilimitado e inmutable ver esto es el grado máximo de educación y de consuelo bueno ¿Por qué lo titulé el observador? Porque es un darse cuenta que todas las cosas están en permanente fluctuación, transformación, cambio constante. Debo de saber discernir que esas condiciones son pasajeras, que esas condiciones no deben de perturbarme y cambiarme el rumbo. Claro, me adapto a ellas, claro. Soy flexible a todas ellas, mas no me cambian el rumbo y por sobre todo, tengo la paciencia y la tolerancia bien arraigadas y desarrolladas en mí. ¿Sí? Desarrolladas la paciencia y la tolerancia. Por eso si sí vienen y me insultan, por eso si sí vienen y me bloquean, por eso si sí vienen y me tiran pálidas y negativas, yo me mantengo en el centro. Yo no reacciono a eso porque tengo la certeza de que eso, si lo que me motiva es elevado, es pasajero. Porque recuerden, lo negativo puede llegar a resultar muy poderoso, muy intenso, muy fuerte en un primer momento, en un primer instante. Pero es como una gran llamarada. Así como apareció, así también se va así también desapareció, no queda nada, lo único que resiste es lo que persiste y eso es lo real y eso es lo verdadero, lo genuino y lo elevado ¿Mm? muy bien, pasamos al punto número 65 del guabuchín y dice a medio hacer así lo titulé, a medio hacer, ¿por qué a medio hacer? fíjense la interpretación del yin y del yang en el seno de la madre misteriosa crea la expansión y la contracción de la naturaleza. Aunque todo el universo está creado a partir de esta danza reproductora, no es sino una minúscula parte de su ser. Su corazón es el corazón universal y su mente es la mente universal. La función reproductora también forma parte de la de los seres humanos como el yin y el yang no están completos dentro de nosotros como individuos formamos una pareja para integrarnos y dar a la luz nueva vida aunque la mayoría de las personas pasan toda su vida siguiendo este impulso biológico esto es también solo una parte de su ser si seguimos obsesionados con las semillas y los huevos estamos casados con el fértil valle reproductor de la Madre Misteriosa, pero no con su inconmensurable corazón y con su monte omnisciente. Si deseas unirte a su corazón y a su mente, has de integrar dentro el yin y el yang y purificar su fuego clavándolo. Entonces tendrás el poder de fundirte con el ser total de la Madre Misteriosa. Esto es lo que se conoce como verdadera evolución, muy bien, fantástico, ¿eh? primero lo que hay que entender, no estamos completos, estamos me a medio hacer, y por qué, porque somos hombres o somos mujeres, bueno ahora algunos <risa> creen ser una cosa u otra, otra, ¿no? pero aún así, aunque seamos los dos supuestamente no lo somos, estamos a medio hacer, solo cuando el hermafrodita verdadero, genuino, se instale en nosotros, entonces realmente seremos personas completas. Pero claro, para eso debemos de observar que ya la necesidad de tener una pareja ya no existe. Y no me refiero a que no quiero una pareja porque me ha ido de las patadas en el pasado. No, no, eso tampoco es llegar a completarse. ¿Sí? Yo llego ya a un desarrollo y a un equilibrio de mi yin y de mi yad porque el tener o no tener una pareja es algo irrelevante. Si es algo que debo de vivir para poder seguir avanzando, bienvenido, por supuesto, y debo de tenerlo y debo de vivirlo, más llegaré a un punto en donde a todas las personas las voy a ver como mis parejas. No estoy refiriéndome a que voy a tener sexo por todos lados. Ya te vi mal pensado. Los egos siempre nos quieren llevar ¿no? a distorsionar todo eso. No, me estoy refiriendo a que amo al prójimo. Amo a todo lo que me rodea. Amaos los unos a los otros. Entonces, la pareja y el amigo y el vecino y el compañero y el individuo que está en la otra parte del planeta... Lo amo, porque todos somos uno. Cuando llego a ese punto, he llegado a ser un hermafrodita. He llegado a ser una persona completa. Y he unificado mis polaridades. ¿Sí vamos entendiendo? ¿Mm? Muy lindo lo explica aquí el guabuchín en el punto 65. ¿Mm? Y seguimos ahora al 66. <coughs> y lo titulé segundo nacimiento. Fíjense qué fantástico. Dice... La primera integración del yin y del yan es la unión de la semilla y del huevo dentro del útero, o sea, cuando el espermatozoide fertiliza el óvulo, ¿no? Eso es lo que está hablando. La segunda integración del yin y del yan es la unión sexual del hombre y de la mujer maduros, ¿eh? cuando se despierta la sexualidad. ¿Eh? Ambos se preocupan de la carne y de la sangre, y todo esto es concebible en este ámbito. Pero un día se desintegra y muere. Es solo la tercera integración la que da origen a algo inmortal. En esta integración, un individuo altamente evolucionado se une a las energías sutiles internas del yin y del yang bajo la luz de la comprensión espiritual. Y esto es muy importante, ¿eh? comprensión, conciencia entendimiento espiritual mediante la práctica del camino integral purifica su energía espesa y pesada transformándole, transformándola en algo etéreo y luminoso ¿sí? o sea el cuerpo solar ¿Mm? eso es resucitar eso es iluminarse y cristificarse ¿Mm? entonces tengamos en cuenta que hay varias integraciones, hay varias unificaciones en nosotros y es cuando, en primera instancia, y lo dice muy bien, el espermatozoide y el óvulo se juntan. Ahí nosotros vivimos la primera integración. Claro, no estamos conscientes de esa, pero ya la producimos y se crea la vida aquí. Luego llega... El despertar eh, sexual y las ganas de unirse a la carne con alguien y producimos la parte creativa en servicio a la naturaleza. Podemos dar vida física, ¿sí? Esa es la segunda integración. Al unirme yo con una mujer o con un hombre, puedo dar vida física, ¿sí? Siempre y cuando, claro, seamos eh, hombre y mujer, hasta el momento hombre y hombre no dan vida física, ¿no? O mujer o mujer no dan vida física, hasta el momento, porque de acá a un tiempo tal vez sí, pero bueno, por el momento es así, pero lo que se aspira y lo que se quiere es llegar a ese renacimiento, a ese despertar y poder cumplir para poder llevar a cabo los cuerpos solares, pero para eso debo unificar esas dos energías y debo tomar en cuenta todo lo que he leído con anterioridad. Y aquí es donde realmente se hace, eh, se hace importante este trabajo. Ah, y continúa, perdón, <ríe> el punto 66. Ya creí que había finalizado, por eso me extendí en el comentario. Y dice... Esta luz divina tiene la capacidad de penetrar en el poderoso océano de energía espiritual y completar la sabiduría que es el Tao. La nueva vida creada por la integración final es su autoconsciente, pero sin ego. Capaz de habitar un cuerpo, pero sin apegarse a él. Y está guiada por la sabiduría y no por la emoción. Plena y virtuosa, nunca puede morir. Bueno, ya está. Con esto lo completó. Con esto nos aclara de manera mucho más detallada qué es tener los cuerpos solares, qué es iluminarse. Claro, todo esto y mucho más, por supuesto. Pero lo que está escrito es más que suficiente para que todos nosotros estemos motivados en tener ese segundo nacimiento, en lograr la unidad de estas dos energías en nosotros. Y bueno, no, a no perdernos en que lo máximo es Tener hijos, ¿sí? Que digo, es una parte importante si lo requerimos, si lo necesitamos, pero no es lo que realmente venimos a hacer y mucho menos lo más importante. Punto número 67. Lo titulé así. Capacidades desarrolladas de ambos hemisferios. En esta reflexión el Wau Chin dice, para realizar los niveles más elevados de la vida debe uno combinar continuamente nuevos niveles de yin y yang. En la naturaleza, la energía masculina puede encontrarse en fuentes como el sol y las montañas y la femenina en fuentes como la tierra, la luna y los lagos. Quienes estudien estas cosas a las que aquí simplemente se aluden, obtendrán beneficios sin límites. Como son necesarios uniones cada vez más elevadas, el yin y el yang, para concebir la vida superior, algunos estudiantes pueden ser instruidos en el arte del aprendizaje dual, en el cual el yin y el yang están directamente integrados en la relación sexual del tai chi. Ya lo voy a explicar. Si el estudiante no es auténticamente virtuoso y la instrucción no es la de un verdadero maestro, el aprendizaje dual puede tener un efecto destructivo. Sin embargo, si la auténtica virtud y la verdadera maestría van juntas, la práctica puede generar un verdadero equilibrio entre las energías espesas y las sutiles del estudiante. De ello resulta una salud fortalecida, emociones armonizadas, cese de los deseos y de los impulsos, y en el nivel superior, la integración trascendente de todo el cuerpo de energía. ¿Mm? Perfecto. Ok, entonces, fíjense, nosotros tenemos que siempre estar esmerándonos en trabajar con estas dos energías, forzándolas a ser desarrolladas. Y eso requiere un esfuerzo, y eso requiere una entrega. Cuando hablamos de el sol y la montaña que pertenecen al yang, estamos hablando de condiciones físicas, de condiciones materiales, de concreción, de realización. Estamos hablando de llevar adelante lo que se debe y se tiene que llevar adelante. Eso es muy yan, una gran voluntad, una gran determinación. Eso es lo que tiene que ser trabajado cada vez con más esfuerzo de parte nuestra, porque entonces nuestras energías ya se vuelven más y más poderosas si es que queremos seguir ascendiendo, si es que queremos, si es que queremos seguir elevándonos y luego cuando hablamos de la femenina, cuando hablamos de los lagos, las lunas ¿sí? y, y, y de la naturaleza, de la tierra, estamos hablando de cosas más sutiles cosas que tienen que ver como por ejemplo escuchar este vídeo como por ejemplo la meditación, como por ejemplo la oración, las prácticas espirituales, todo lo que tiene que ver también con el arte de, de, de, de la pintura, de la escultura, ¿eh? con la caricia, con, con, con el afecto, con el cariño, bueno, muy típico de lo femenino, pero que también tiene que estar en el hombre, por supuesto. Ambas cosas cada vez tienen que ser trabajadas cada vez más a expresar entonces todo nuestro potencial de forma creativa, laboral, desarrollarlas al máximo y más si están dirigidas hacia lo elevado y a manifestar y a expresar todo ese arte, todo ese cariño, todo ese amor que existe en nosotros, porque entonces estaremos también trabajando con esa energía yin que en todos nosotros existe. Y claro, tengamos en cuenta que va a haber una gran resistencia, una gran resistencia que, por supuesto, si uno no está siendo orientado, dirigido, instruido por un maestro con un nivel óptimo o adecuado, entonces van a vencer las culpas, los traumas, los prejuicios, las estructuras. Es ahí donde desarrollar estas dos energías nos va a llevar a enfrentar todo esto. Por eso, la buena guía, la buena orientación... Tiene que venir al rescate y ponernos en el carril y ubicarnos para que continuemos ese trabajo que nosotros tenemos que hacer. No el guía, no el maestro, no el que nos está orientando. Pero que sí ha sido importante el que nos haya de nuevo hecho despertar para seguir avanzando. Muy lindo, ¿eh? Punto número 68. Reflexión número 68. Ya estamos a tres por terminar este cuarto video del Wabuchín y lo titulé así Mansa entrega ¿Mm? dice en el aprendizaje angélico dual uno aprende a seguir el Tao para acercarte al Tao necesitarás toda tu sinceridad porque es elusivo al revelarse al principio con forma e imagen y dis disolverse después en la esencia sutil e indefinible aunque en sí mismo no ha sido creada toda la eh, crea todas las cosas pero no tener sustancia puede entrar allá donde no hay espacio y al ejercitarse en el entorno a sí mismo y ganar victorias manteniéndose apacible y entregado es más blando que ninguna otra cosa y por ello supera cualquier cosa dura ¿Qué te dice ¿Todo esto acerca del beneficio de la no acción y del silencio? Bueno, es muy taoísta esta reflexión. Pero fíjense ustedes, por eso la titulé La mansa entrega. Sin tantamente lo que se presente, lo que se dé, motivados, por supuesto, e impulsados por lo superior y por alcanzar el Tao, lo divino, debemos de siempre estar sembrando debemos de siempre estar moviendo la energía, debemos de estar siempre, mansamente, y no impulsivamente, y no reactivamente, pero sí mansamente, ya que así no perdemos el equilibrio, generar acciones que es nuestro deber llevar a cabo porque están ahí, frente a nuestras narices, y sentimos con certeza que corresponde para nosotros, no sabemos por qué ni para qué pero ahí voy y lo hago, ya después sabré por qué. Esa es la máxima humildad y esa también es la prueba de fe que todos nosotros mansamente tenemos que vivir. Muy bien, punto número 69, reflexión número 69 del Wauchin y la titulé y el título nos dice mucho de lo que vamos a leer, es como niños pero sexuales. Como niños, pero sexuales. Fíjense, el enfoque de la sexualidad de una persona es un signo de su nivel de evolución. El enfoque sexual, ¿eh? Las personas no evolucionadas practican la relación sexual ordinaria. A poner todo el énfasis en los órganos sexuales descuidan los demás órganos y sistemas del cuerpo. Cualquier energía física acumulada es rápidamente descargada y de igual modo quedan disipadas y desordenadas las energías sutiles. Es un gran salto hacia atrás. Para aquellos que aspiran a ámbitos superiores de vida existe un aprendizaje angélico dual. Como cada parte del cuerpo, de la mente y del espíritu anhela la integración del yin y del yang, la relación angélica es dirigida por el espíritu y no por los órganos sexuales. Mientras que la relación ordinaria está llena de esfuerzos, el aprendizaje angélico es tranquilo, relajado, silencioso y natural. Mientras que la relación ordinaria une un órgano sexual con otro, el aprendizaje angélico une el espíritu con el espíritu. La mente es con la mente, y cada célula de un cuerpo con cada célula de otro cuerpo, culminando no en la disolución, sino en la integración. Es una oportunidad para el hombre y la mujer de transformarse y de elevarse mutuamente al reino de la bienaventuranza y de la plenitud. Los métodos sagrados de la relación angélica solo son enseñados por quien ha realizado en sí mismo la integración total de la energía. Y se enseña únicamente a estudiantes que siguen el camino integral con profunda devoción, buscando purificar y pacificar a todo el mundo junto con su propio ser. Sin embargo, si tu virtud es especialmente radiante, es posible abrir un camino hacia el reino sutil y recibir estas enseñanzas celestiales directamente de los inmortales. ¡Wow! La ayuda de los maestros. ¿eh? La ayuda. Entonces, fíjense ustedes. Lo sexual para todos nosotros no tiene que ser la principal motivación. Sí la integración y sí la unidad de nuestras dos energías. Pero para eso a todo lo debemos de... Eh, ver y lo debemos de vivir como un juego. Nada tiene que ser para nosotros algo eh, tomado en serio. Así como los juegos caracterizan a los niños y hacen que todo sea muy puro, fíjense ustedes, pueden jugar a ladrones y policías y matarse los unos a los otros, y uno dirá, si lo ve con seriedad y no toma en cuenta el juego, pero ¿qué están haciendo estos criminales? ¿qué están haciendo estos locos sueltos? hay que encarcelarlos ¿eh? y claro, es un juego y entonces no hay karma y entonces es muy puro qué maravilloso que yo pueda vivir todo en la vida como si fuera un juego y sin acarrear nada kármicamente ¿Mm? por eso mismo vivo en el mundo sin pertenecer al mundo los niños no pertenecen al mundo viven en el mundo ya luego son adultos y así el mundo le pertenece, perdón, ellos le pertenecen al mundo, ¿sí? Entonces, es de ahí donde nosotros perdemos ese camino, perdemos la posibilidad de conectarnos con los maestros. Y si es, tengo la posibilidad de vivir algo sexual, algo físico con la pareja que tengo, lo hago porque... Me siento muy empático. Lo hago porque me divierto un montón y tengo algo muy profundo con esa persona. Y lo hago siempre jugando. Y lo hago sin poseer, sin eh, eh, dominar. Y lo hago jugando. Si quiero todo eso, pero jugando. ¿sí? Así que a nada de apropiarse de la persona que tengo al lado como pareja porque eso no tiene nada que ver con lo superior y con lo que me conduce a las esferas en donde se encuentran los maestros inmortales ¿Mm? y ahora sí para finalizar el punto número 70 del Wabuchi nos quedan los 11 últimos y la verdad es que en mi caso yo no me canso la verdad que todo tiene muchísimo jugo para ser exprimido muchísimo para ser compartido y discernido y platicado y espero tener oportunidad de seguir con todo esto más adelante. Pero por lo pronto, ahora sí, vamos a esta última reflexión, a este último punto del Wabuchi, y lo titulé así. Libre de deseo y de necesidad. Los hilos de la pasión y del deseo tejen una red a tu alrededor que te aprisiona. Los enfrentamientos con el mundo te hacen rígido e inflexible. Tenaces la trampa de la dualidad. Atado, rígido y atrapado, no puedes tener la experiencia de la liberación. Mediante el aprendizaje dual es posible desenmarañar la red, ablandar la rigidez y desmantelar la trampa. Disolviendo tu energía allí en la fuente de la vida universal, está hablando de las emociones. Atrayendo la, energía yen, yin, perdón, atrayendo la energía yang de la misma fuente, y está hablando de la voluntad superior, ¿eh? dejas detrás la individualidad y tu vida se convierte en naturaleza pura. Libre del ego, viviendo de manera natural, trabajando con virtud, te llenas de inagotable vitalidad y eres liberado para siempre, del ciclo de la muerte y del renacimiento. Entiende por lo menos esto. La libertad espiritual y la unidad con el Tao no son dones concedidos al azar, sino recompensas de la propia transformación y evolución conscientes". ¿Mm? Por eso todo este camino del iniciado, todo este camino del Tao, de aquel que anhela lo superior, es solo para valientes, es solo para aquellos que están conscientes de que lo van a entregar todo, de que no le tienen miedo a morir, ya que irán muriendo poco a poco en su personalidad y serán integrando al todo. Y serán canales cada vez mucho más poderosos, de esa voluntad superior que no tiene nada que ver con los deseos, con las necesidades que en cada uno de nosotros tiene nuestro, nuestro ego o nuestra personalidad. Así que, muy bien, hasta aquí entonces eh, la reflexión número 70, sí y continuamos en un próximo quinto video, y muchísimas gracias por seguir todos hasta aquí, y pueden aplaudir chicos para que vean que hay... Muy bien. Hasta la próxima.